Hola, ¿cómo estás? Acuerdas que te dije que tenía, tenía que irme para una entrevista uh, sobre las prácticas de gestión y administración? Eh, me fui ese día y el chico que me hizo la entrevista era muy majo, me habló muy bien y me dijo que te vamos a contratar también y que desde mañana, si quieres, puedes empezar las prácticas. Y yo estaba súper contenta y encima él me estaba diciendo que quieres hacerme alguna pregunta, puedes hacerme. Yo le hice unas preguntas y de esas preguntas le hice la pregunta de que si puedo llevar el velo, <coughs> si no le importa. Y me dijo que no, no me importa, puedes venir como tú quieras. Me fui súper contenta a casa y al siguiente día fui al cole y dejé a mi tutor también y a mi profesor que eh, me han cogido y todo eso. Y después del patio vino mi tutor en la clase y me llamó que quería hablar conmigo. <coughs> Habló conmigo y me dijo que ellos han dicho que no puedo hacer con el B. Y yo en ese momento, o sea, me quedé bloqueada. Me afectó un montón. Me afectó un montón también por, por eso, porque a, primero me dijo que sí que puedo. Y estaba muy emocionada, ilusionada, contenta y estaba diciendo a, a todos no que me han cogido por fin, que puedo trabajar con el velo. Y al final llaman y dicen que no puedo. Si el proveedor o sea, no nos eh, vende las cosas porque no le gusta la chica que lleva el velo o el cliente, eh, será un gasto para nosotros y no sé qué, no sé cuánto. Han puesto esta excusa. Entonces, hablé con mi tutor, le dije si en un sitio no, no respetan mi, mi gusto, mi velo... O, o sea, religiones después. Primero es que es mi gusto. Pongo el velo porque, porque quiero. Al final me puse, me puse a llorar también porque es que me afectó un montón. Yo aguanté un montón siempre cuando estoy en bus, nadie quiere ponerse a mi lado porque llevo el velo, nadie quiere hablar conmigo. Es que me afecta, me afecta mucho y nunca lloraba, ignoraba y decía un día llegará que ya no pasarán estas cosas. Pero ese día no, no podía aguantar, me quedé ahí. Y ahora, hasta ahora están buscando empresas para que pueda hacer prácticas y no encuentran. Nadie deja con el velo. Y lo que necesitaba tu ayuda era eso, que si conoces alguna empresa donde sí que dejan trabajar con el velo, solamente es que voy a hacer las prácticas. Es que tengo que acabar hasta mayo y si no hago prácticas no tendré el título y este es el último año. Y hasta ahora no hay de, no hay ni manera de encontrar una empresa que, de, que nos dejen trabajar con el velo. Y hay más chicas también que tienen la misma problema. Bueno, si, si, si sabes alguna, por favor, dime, do Y es que no sé qué decir más.